¿Qué tal amigos? De Al día nos encontramos desde una casa de salud asistencial acá en el Cantón Quevedo, lugar hasta donde ha sido trasladado el abogado Víctor Meléndez Vega, quien ha sido baleado esta mañana acá en el Cantón Quevedo. De acuerdo a las primeras versiones, el abogado ha recibido un disparo a la altura de la frente en el lado derecho. En este lugar se encuentran sus amigos y familiares también esperando conocer un poco más sobre su estado de salud. En estos momentos vamos a dialogar con uno de sus conocidos, quien está acá también, a espera de más información. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué es lo que ha conocido usted en torno a la salud del abogado? Buenos días, eh, señorita periodista. Buenos días, eh, eh, pueblo ecuatoriano. Aquí estoy muy preocupado porque un gran amigo mío, como es el abogado, abogado Víctor Meléndez, ha sufrido un atentado eh, hoy en la mañana, en el momento que salía a su oficina a cumplir sus labores. Realmente estamos muy preocupados, la ciudadanía, los empresarios, los profesionales, ...por el ataque feroz que estamos viviendo por parte de la delincuencia. Y pedimos a las autoridades, pedimos por favor al presidente de la República, Guillermo Lazo... ...que actúe con dureza, con firmeza contra la delincuencia... ...porque esta es una nueva peste que está azotando prácticamente a la ciudadanía ecuatoriana. La ciudadanía ecuatoriana está viviendo momentos de terror. Anteriormente era la epidemia, pero ahora es la delincuencia... No hay paz en los hogares ni en las personas que salen porque están siendo atacados por la delincuencia. Desgraciadamente, la ley de movilización no se la aprobaron al, al presidente Guillermo Lazo. Yo pido, por favor que insista sobre esa ley y que se actúe con mano dura, mano firme, de prácticamente todas las entidades, tanto el ejército como la policía, a atacar a este mal que es la delincuencia, porque nos está matando de los nervios, nos está acabando con nuestras vidas, y eso no está correcto. Señor presidente, nosotros trabajamos por usted y creemos en usted, por favor. Ok, ese ha sido el pedido pues de uno de los amigos del abogado Víctor Meléndez, quien ha sido baleado, como les informábamos hace pocos momentos, acá en el Cantón Quevedo. Según los primeros reportes, él salía desde el sector 17 de marzo, esto es, en la parroquia El Guayacán, cuando antisociales habrían llegado y lo habrían disparado. Aún no se conoce la motivación de este hecho, sin embargo, la Policía Nacional ha mencionado que se encuentran realizando eh, las respectivas investigaciones dentro de la flagrancia, ya que los delincuentes habrían sido captados por las cámaras de seguridad del sector. Sin embargo, eso no ha sido confirmado. La Policía Nacional menciona que todavía están realizando las respectivas investigaciones. Aquí en la Casa de Salud hay un gran movimiento, los ciudadanos pues amigos y familiares llegan hasta este punto para saber sobre el estado de salud, lamentablemente en las redes sociales se publicaban noticias de su deceso, podemos desmentir este hecho ya que sus propios familiares han mencionado que está todavía luchando por su vida aquí en una Casa de Salud del Cantón Quevedo. El abogado de 32 años de edad ejercía sus funciones acá y salía eh, al momento del atentado de su domicilio rumbo a su oficina ubicada en la parroquia San Camilo. A los amigos internautas, esa es la información que les podemos llevar eh, la mañana de este día martes donde uno de los abogados que ejerce funciones acá en el cantón Quevedo ha sido baleado por un grupo de antisociales. Aún el hecho está siendo investigado por la Policía Nacional para determinar las posibles motivaciones de este hecho violento. Los familiares también han mencionado y han pedido un poco de respeto, ya que el abogado se encuentra luchando por su vida dentro de esta casa de salud y posteriormente se pues, espera que sea trasladado hasta otra ciudad. Aún los médicos eh, logran están tratando de estabilizarlo para poderlo llevar hasta otro lugar donde reciba atención. Esa es la información que les podemos llevar a ustedes. Gracias por mantenerse conectados. No olviden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en wwwaldia .com.es. Apenas la noticia lo amerite, volveremos a conectarnos con ustedes para llevarles un poco más de información también de lo que es de la salud del abogado Víctor Meléndez Vega, quien ha sido baleado acá en el Cantón Quevedo la mañana de este día martes 14 de junio. Ahí vemos a la Policía Nacional también patrullar por este punto. Están patrullando, dando seguridad también aquí. ...al lugar donde se encuentra el abogado Víctor Meléndez Vega... ...donde está siendo intervenido por los galenos... ...quienes están luchando por su estado de salud. Esa es la información, como les decía, que le podíamos llevar... ...aquí vemos a otros también abogados y colegas pues del abogado Meléndez... ...llegar hasta este punto para recibir la información. Aquí se puede ver un gran movimiento de ciudadanos también en los exteriores... ...quienes pugnan por conocer eh, los detalles en torno al estado de salud. Pero reiteramos, hasta este momento, hasta esta hora, precisamente las 10 y 10 de la mañana de este día, martes 14 de junio, podemos informarles que el abogado aún se encuentra dentro de una casa de salud particular, luchando por sobrevivir a este atentado que sufrió en la cooperativa 17 de marzo de la parroquia del Guayacán, acá del Cantón Quevedo. Vamos a movernos hasta otro punto, donde también ha llegado una ambulancia que ya se prepara, ...para el respectivo traslado también del abogado... ...según ha mencionado sus familiares... ...quienes han pedido pues que se respete la privacidad... ...que se respete la privacidad... ...dado de que este es un momento doloroso... ...por el que están pasando. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bueno, acá también podemos observar a otros medios de comunicación... ...que ya llegan hasta este punto también para poder informar a la comunidad y a sus internautas acerca de este hecho violento. Bueno, ¿qué es lo que le han dicho a los familiares hasta este momento? Eh, bueno, eh, recibió un disparo en la cabeza, pero están eh, con los primeros auxilios que le dieron en el hospital, luego trasladaron a, a acá a la clínica, y están dándolo, preparándolo en este momento para ya trasladarlo a la ciudad de Guayaquil. Estamos, eh, oren hermanos ecuatorianos, por la salud de nuestro abogado Víctor Meléndez, necesitamos oración por la vida de él. Estamos esperando ya en este momento el preparamiento ya de la ambulancia para trasladarlo a Guayaquil. Gracias, esa ha sido la información preliminar que uno de los allegados a, al abogado Víctor Meléndez ha podido dar para los interna internautas de Aldía, quienes están conectados preocupados también al conocer esta trágica noticia que eh, vuelve a poner a Quevedo en la palestra pública en hechos violentos como les decíamos hace pocos minutos el abogado Víctor Meléndez Vega de 32 años de edad salía de su domicilio ubicado en la cooperativa 17 de marzo 17 de marzo de la parroquia del Guayacán donde habría sido interceptado por varios sujetos quienes le habrían disparado, según sus familiares, pues, los disparos impactaron en su cabeza. Esto lo ha puesto en un estado supremamente crítico, es lo que han informado los familiares, y ya se prepara, pues, su traslado hasta una clínica de eh, la ciudad de Guayaquil, ...donde esperan pues se pueda salvar la vida del abogado Víctor Meléndez Vega. Esa es la información que les podemos llevar, ustedes ahí en pantalla pueden observar... ...el movimiento que existe con los galenos, con los familiares, con los allegados... ...quienes se encuentran realmente preocupados. Lo que ellos han pedido es que se mantengan las respectivas distancias... ...para salvaguardar la vida del abogado también, ya que temen que se repita... ...este atentado o este hecho violento. Lo que buscan es salvar la vida de esta persona... Sí, eh, uno de sus allegados ha mencionado pues, que el abogado recibió un disparo en su cabeza. A, aquí uno de sus familiares menciona que está en un estado crítico y eh, buscan trasladarlo ya con urgencia, por lo cual piden también que los medios de comunicación se retiren desde este punto para ellos poder eh, también salvar la vida de esta persona. Esa es la información, amigos internautas, que podemos darle en estos momentos. Ustedes ven un gran movimiento aquí. La ambulancia ya está preparada para hacer el respectivo traslado del abogado hasta este sector. Ya también ha llegado la Policía Nacional, quienes llegan para acordonar el área, darle las respectivas seguridades al momento del traslado y evitar un nuevo atentado en este lugar. El abogado Víctor Meléndez, de 32 años de edad, salía de la cooperativa 17 de marzo. Según lo que han mencionado sus allegados, se dirigía hasta la parroquia San Camilo, donde eh, tiene su consultorio. Sin embargo, fue interceptado por varios antisociales quienes le habrían disparado. Uno de los disparos habría, pues, eh, impactado en su cabeza, específicamente en el lado derecho de su frente, donde la bala aún continúa alojada, según los galenos, no ha salido, por lo cual ha tenido que ser intervenido en, esta, en una clínica particular, donde le han brindado los primeros auxilios, sin embargo ya la ambulancia está preparada para realizar sus traslados hasta la ciudad de Guayaquil. Lo que están pidiendo los familiares es que se retire a la prensa de este punto para ellos ya poder sacar a la víctima, subirla hasta esta ambulancia y trasladarla hasta la ciudad de Guayaquil, donde esperan ingresarlo a una casa de salud y reciba atención de inmediato y poderle salvar la vida. La noticia del, del hecho violento, se dio a conocer a través de las redes sociales luego de que varios ciudadanos lamentaran este suceso. Sin embargo, podemos eh, reiterar que su estado de salud es grave, su estado de salud es crítico, según lo que han mencionado sus allegados. Eh, se descarta que haya fallecido, como ya circulaba en varios chats y en varias redes sociales. El abogado aún continúa con, con vida, continúa luchando por salir de esta situación y eso es lo que están haciendo también sus familiares tratando pues de hacer el respectivo traslado hasta otro lugar para salvarle la vida. Esa es la información que les podemos llevar a esta hora desde acá del Cantón Quevedo, donde ustedes pueden observar ya en pantallas a la Policía Nacional, dando las seguridades respectivas a la ambulancia, donde será trasladado el abogado Víctor Meléndez hasta la ciudad de Guayaquil. Ayer también acá en el Cantón Quevedo una persona de 67 años de edad perdió la vida, Luego de que una supuesta bala perdida cayera sobre su humanidad, esto fue en el sector de la Juan de Dios Zárate, en la parroquia Venus del río Quevedo, donde lamentablemente el hombre murió. Un agricultor que salía a ejercer sus labores eh, acá murió producto de una bala perdida, según lo que informaron los agentes de la Policía Nacional. De acuerdo a la información que nos proporcionan en este momento, la policía también se encuentra realizando los respectivos operativos en diferentes puntos de la ciudad para poder dar con el paradero de los antisociales e investigar qué fue lo que produjo este hecho violento. Aún se desconoce la motivación. Inicialmente se hablaba de un delito de robo, luego se daban otras hipótesis. Sin embargo, la Policía Nacional ha preferido no... ...hablar del tema y ha mencionado que se encuentran realizando las respectivas investigaciones... ...para determinar qué sería lo que habría pasado en este hecho. Los compañeros de la, del abogado también se han dado cita hasta este punto... ...ya para darle fuerza a uno de ellos, pues pedía a la comunidad... ...que oren por la salud del abogado. También le pedía al presidente Guillermo Lazo que hiciera algo para... ...que estas leyes sean reformadas y exista pues mano dura contra la delincuencia. Ese fue el pedido de uno de los compañeros del abogado Víctor Meléndez... ...quien llegó hasta una casa de salud para ayudar también a los familiares... ...en los respectivos trámites. Acá podemos observar también a la comunidad un poco alertada... ...sobre este hecho violento, en donde la vida del abogado pues se encuentra en manos de los galenos en manos de los galenos, para eh, que logren salvarle la vida. Sus familiares piden también una cadena de oración para que pueda sobrevivir a este atentado. Recordarles que la bala que recibió el abogado está alojada todavía en su cabeza, en el lado derecho de la frente. Para quienes recién se conectan, Informarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Cantón Quevedo un nuevo hecho violento en donde un abogado identificado como Víctor Meléndez Vega de 32 años de edad es la nueva víctima quien ha sido disparada por varios sujetos quienes aún siguen siendo buscados por miembros de la Policía Nacional cuando se encontraba en la cooperativa 17 de marzo, esto perteneciente a la parroquia El Guayacán, jurisdicción de acá del Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. compañeros de la víctima pues han mencionado que se encontraba también el abogado eh, dando sus servicios a varias personas por lo cual no descartan tal vez que este hecho sea producto de sus labores como abogado y piden a las autoridades según lo que han mencionado que se investigue hasta las últimas consecuencias este hecho que mantiene su vida en vilo y están acá también esperando pues recibir algún tipo de información sobre su estado de salud. Ya los galenos dentro de esta casa asistencial preparan todos los sí, preparan todos los instrumentos ya para poder trasladar a esta persona hasta la ciudad de Guayaquil donde esperan ingresarla a una casa asistencial de mayor nivel exactamente de mayor nivel para eh, que le puedan salvar la vida lo que han pedido es que por favor eh, la prensa y los ciudadanos que están cercanos no tomen fotografías al momento del traslado ni se enfoque porque temen por su seguridad. Por ese motivo ha sido ha sido enviado hasta este lugar varios patrulleros y varios elementos policiales para acordonar el área y así proteger también la vida de este abogado quien ahora lucha en la casa de salud, como les informábamos, debido a este hecho violento del cual ha sido víctima. Bueno, eh, no olviden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en www.aldia.com.es, donde va a encontrar esta y otras informaciones. Vamos a, a retirarnos ya de este lugar. Vamos a buscar también la información oficial ya de la Policía Nacional. Han pasado aproximadamente dos horas y media desde que se dio este hecho violento acá en el Cantón Quevedo. Según la policía, todavía se encuentran realizando las investigaciones. Pero reiterarles que el abogado Víctor Meléndez Vega todavía se encuentra con salud y está siendo preparado para llevarlo hasta la ciudad de Guayaquil, donde esperan salvarle la vida. La bala aún la tiene alojada en el lado derecho de su cabeza. Sus familiares han mostrado un poco de malestar e indignación por lo que ha ocurrido eh, se ha hecho cuestionamientos en torno a la seguridad que existe en Quevedo recordarles que hace un par de semanas estuvo aquí el ministro del Interior Patricio Carrillo quien eh, manifestó que la seguridad de los cantones quedaban en manos de los gac de los gac municipal y serían los encargados pues de hacer su trabajo también Además de esto, también han sido enviados a Quevedo 40 policías más para sumarse a los 534 que ya existían acá en el Cantón Quevedo. Vamos a tratar de conversar un poco con los abogados que se encuentran acá. Abogado, el tema de seguridad acá en el Cantón Quevedo, pues se deja al descubierto que tiene falencias. ¿Qué cree usted que deben hacer las autoridades? Muy buenos días. Eh, sí, está, está preocupante la situación de Quevedo. Todos los días existen muertes violentas. Y este tema nos preocupa a todos los ciudadanos. Su compañero se encuentra en estos momentos en un estado de salud crítico, ¿verdad? ¿Qué cree usted que deben hacer las autoridades? No solo controles en el centro, sino en lugares conflictivos, en la galoplaza, la olla, lugares donde saben, todo ciudadano quevedeño sabe dónde está lugares peligrosos. No, en el centro no va a encontrar a ninguna persona con armas. Son los lugares los focos peligrosos, los lugares ...donde están eh, los barrios peligrosos... ...todos los ciudadanos quebeños conocemos... ...pero las policías ahí no hacen operativos... ...solo lo hacen en el centro... ...y en el centro no van a detener a nadie... ...entonces ese es el problema nuestro de Quevedo. Gracias abogado. Bueno, acá también nos encontramos con otro abogado... ...abogado, un llamado a las autoridades... ...en torno a estos hechos violentos. En efecto, no... ...la ciudadanía en general está viviendo... ...una ola delincuencial violenta... Eh, se nota la inactividad de las autoridades, esperemos que esto sea un llamado de atención severo, de que se declare a Quevedo en estado de sección, en estado de emergencia, porque no podemos continuar, no podemos salir de nuestras casas a laborar eh, sin ser víctima o un blanco fácil de la delincuencia. Esperemos que esto sea considerado seriamente en las mesas de trabajo que realiza la gobernación con el Ministerio de Interior. ¿no? ¿Cómo se entera usted de esta tragedia de su compañero? Eh, mediante redes sociales, no. Eh, el grupo de abogados, somos un gremio muy unido y nos enteramos constantemente a veces de lo que sucede a los demás compañeros y estamos aquí brindándoles eh, el acompañamiento, la solidaridad familiares y deseando, no rogando a Dios que eh, salga ileso y salga con bien, salga avanti el colega. Quizás en esos diálogos que mantienen ustedes como colegas, como compañeros, en algún momento de camaradería, el abogado Meléndez les dijo «Estoy preocupado tal vez por porque estoy llevando este caso y me está ocurriendo esto». ¿Tal vez algún comentario? No, no, no, en lo absoluto. Eh, esto ha de, ha de obedecer a, a un intento de, de asalto, a un tratarse de despojo de, de un bien de él, porque eh, todos los abogados... Eh, en lo particular, somos discretos con nuestros casos, nunca se vio nada eh, que haga pensar eso. Ok, gracias abogado. Tal vez, amigo, hacer un llamado a las autoridades, usted también que está acá, para que se haga algo y tomen cartas en este asunto. Bueno, sí, muchas gracias. Preocupa mucho a nuestro gremio de abogados, ya que es un colega que hemos estado siempre litigando en, la, en, la, en cada una de las, de las órdenes judiciales. Y la verdad que preocupa trabajar ya en, en el tema judicial, porque la ola delincuencial, como lo dijo mi compañero colega, está preocupante en la ciudad de Quevedo, no solamente en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ya es hora de que se tome un, eh, cartas en el asunto, de que, se haga, eh, que Quevedo y la provincia de Los Ríos también se declaren emergencia. Ya muchos de nosotros, de los colegas, ni siquiera queremos salir a trabajar por el miedo a que seamos violentados como el día de hoy. Es necesario de que las autoridades eh, se pongan ya ahora sí el, el, la camisa del pueblo, el llamado del pueblo, que eso es lo que queremos, que Quevedo sea más segura como anteriormente lo era. Okay, o sea, el temor de ustedes, básicamente, la delincuencia. La delincuencia. Eh, nosotros tenemos muchos miedo a veces hasta de coger un caso, porque no sabemos que si el cliente es descontento, ahora te reciben con bala. Eso es lo que el miedo del gremio, es el temor de toda una ciudadanía que está pidiendo ayuda a este gobierno de que hasta el momento no la tenemos. ¿Y su nombre, abogado? Luis Arturo Cedeño. Gracias. Esa ha sido la versión del abogado Luis Arturo Cedeño, pues quien menciona que están preocupados por el tema de seguridad, ellos también temen, como ha mencionado, eh, el hecho de al momento que les toca coger un caso, como ha referido y les ha contado a ustedes en vivo, eh, temen por su seguridad, pues temen que el descontento de sus clientes produzca algún atentado. Bueno, ya en estos momentos vemos que los equipos de esta clínica están siendo embarcados. Ya está una ambulancia donde en pocos minutos será trasladado el abogado Víctor Meléndez hasta otra ciudad en donde esperan ingresarlo a una casa de salud asistencial y se pueda salvar la vida de, de esta persona. Existe preocupación entre sus compañeros, entre su gremio, sobre su estado de salud. Lo que piden es a las autoridades que se tome cartas en el asunto o que se declare a Quevedo ya en un estado de sección. Sin embargo, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, quien visitó hace días el cantón Quevedo, de, no descartó esta posibilidad, pero tampoco dijo que entraría a los a las provincias la, eh, que ya están dentro del estado de sección, eh, los ríos. Por lo cual los ciudadanos se encuentran preocupados, dado la ola delincuencial que cada día, como los podemos observar en este momento, eh, atenta contra la vida de los seres humanos, profesionales, contra los agricultores, contra los comerciantes, como podemos observar ya en las cifras y estadísticas de estos últimos días. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar. Les agradecemos por haber permanecido Conectados todo este tiempo para poderse informar, recuerden que estamos en www.aldia.com.es donde usted va a encontrar esta y otras informaciones de carácter relevante con la veracidad que nos caracteriza, donde podrá encontrar información precisa de lo que se está registrando acá en el Cantón Quevedo. Reiterar que el abogado Víctor Meléndez hasta estos momentos se encuentra con vida luchando, pero con vida, para eh, lograr salir de esta tragedia. Gracias por haber permanecido conectados. Les informaremos cualquier situación cuando la noticia lo amerite.